Bueno Mario, el día de hoy venimos a trabajar de nuevo, a trabajar con el sonido Pero hoy montaremos lo que es todo el mundo por un evento charro Sí, este es, un, es un evento Es qué? una competencia nacional charra Internacional Ah, internacional al charro se va a hacer en Hacienda Serena, es un este torneo que cada año se lleva sí, cada año a, consecutivamente. Principi a principios de febrero es, este se va haciendo cada año nomás que el año pasado no hubo porque por lo bueno, del COVID se suspendió y pues no hubo nada. Ajá, exacto bueno, este año sí se va a poder hacer porque ya la mayoría de personas están vacunadas y ya jun junto con la prueba y junto con la vacuna puedes entrar. Y pues allá va mi papá mira, allá va adelante con el camino pero solamente vamos a montar audio y ahorita les vamos a mostrar el camino hacia la hacienda Serena Que la verdad es una hacienda muy bonita sí, y me gusta mucho Pues es una de las haciendas más bonitas sí, diría más, yo de todo Vallarta La más grande de Puerto Vallarta yo siento que es La verdad pues sí está muy chida y ahorita se las vamos a enseñar para que vean y es una hacienda muy muy bonita y, y por eso se lleva el... Torneo Internacional Charro en esta arena. Y pues queda más o menos a 30 minutos de Puerto Vallarta. Sí, ¿no? como a 30 minutos, 40 minutos si te tomas tu tiempo Ajá. y una hora si te vienes a desayunar y a pasar por todos los puntos que hay ahí, Mario. ¿Sí? Bien Mario, ya llegamos a lo que es la Hacienda Serena, y ya estamos en la entrada, nomás que esta es en la entrada exclusiva para los, los camiones de carga, sí, para, para los charros... Para los caballos. Ajá, caballos. Sí, por aquí mete todo el ganado también. Es la puerta de acceso que está detrás de lo que es la Hacienda Serena. miras ¿Será oh. caballo, caballo? ¿Dónde <ríe> no sé se la verdad no sé distinguir entre el caballo o la caballa mario ah pues es una es yuegua y otro caballo que okay, güey llevo lineal mario el último ya, el último de 8. Y faltan los bajos, faltan 6 bocinotas, 12 bocinas pues en sí. Listo, 6 lineales, 8 lineales. Ahora sí, Pablo, viene a lo pesado. Vamos a bajar los bajos porque son los más grandes, los más bultosos. Son no los más pesados, pero fíjate que ya llevamos varias partes pesadas Sí, Bien, papá. ahí está era Uh Hulk, no ves? te canses, yo digo que ahorita te ayudamos Sí, ahorita vamos a ir por lo que son los bajos, son los, las cajas grandes los que hacen <risa> Los que hacen Ajá. No. Entonces, Los que dicen que cuando un bajista toca, no suena <risa> Y no como sí suena. ¿y cómo les parece aquí, miren, está muy bonito la verdad A mí me gusta mucho aquí esta, esta hacienda donde hacen el torneo internacional, se está llama lindo. Haciendo Serena y pues ahorita Paul Está moda. muy bonito Haciendo Serena Ahora, ver, muy... ahora somos trabajadores, no somos... ...youtubers Ahorita <risa> llevamos lo que son los bajos Mario, así para subir Solamente un par, porque como trajimos solamente un diablo, ¿verdad, Mario? Sí, no, si no, si, Esos son los diablos, para, para que no se equivoquen. Ahora sí, el diablo nos ayudó. ¿verdad? Sí, el diablo siempre, siempre nos ayuda, Mario, el diablo. Pero hoy nomás trajimos uno, ocupábamos dos. Sí, Pero pues hay que subir a eso, Mario. Vamos. Tenemos mucho que no cargamos, Mario. Ya nos agarramos unas buenas vacaciones de dos sí, años. Sí, ya. ya tenemos... Pero hay que darle. ¿Por qué se sientes estar en las alturas, Du? Sí, no, le, les quería comentar que ahorita afinamos la cuerda, miran. <ríe> Para tocar el guitarrón. <ríe> y pues ven, bueno, así es la primera torre. Esa es la primera, la primera que ponemos. Van a ah, ser podemos, tres. Vamos a poner dos tres. iguales a estas y una tercera pero con uno menos de esas. Pues, no te vayas a caer, eh, Paul. Está un poquito flojo eso. saludable ah. es Coca Cola natural es que los congelamos, le echamos agua, les echamos agua y así que... reciclamos el bote Ajá. obviamente aquí nada se desperdicia Mario Sigue pesado subir escaleras, pues también porque vamos a subir eso. Mira, Mario. todavía eso. falta subir estos. Estos van para allá arriba, son bajos. ¿no? La parte de allá arriba, tenemos que subirlo ahí arriba. De qué lado, sí, sí. Es área muerta para que suene más así. Es, es pequeño, pero estamos cansado porque hay escaleras. Y aquí, pues, sí, aquí esto es todo lo más pesado realmente. Sí, ya nomás lo único que, <ríe> que queda es conectar. Mario. Sí, ahorita, ya con salario, ahorita vamos a hacer una prueba de audio Ajá, a ver cómo no más escucha. que Mario, no hay planta de luz, no hay, no hay ah, luz uh, No, vamos pues sí igual Vamos a ver hasta qué hora llega, porque nosotros ya terminamos, pero no hay planta de luz Pues ¿no? vamos a esperar a ver a qué hora llega Exacto, de vamos. Todo, debemos de conectar todo Exacto, vámonos Bien, Allá va Mario wow. Miren la vista que tiene aquí, wow, se toda la arena o sea, todo lo que es Hacienda Serena Sí, exacto, más, más al rato les vamos a mostrar más partes de, de lo que hay aquí en esta hacienda Y pues, pues ahorita también lo van a enseñar ajá. los caballos pues. les, sí. les quiero enseñar, Mario, la vista que tiene aquí, ese sonido <risa> <risa> Ahí está mi papá Y pues ahí es donde participan todos los charros Sí, ahí sí. es donde participan los no, charros, es donde hacen este, la competencia Pero esa eh, área eh, es muy, muy protegida porque es para la competencia se llama la cala de caballo. Ajá, ajá, ok. Sí, es una competencia, la principal y es la primera. Y de allá, de aquel lado, también lo que son todas las vacas, el ganado. toro, ajá. Y... Pero ahí les vamos a mostrar. Sí, en otro, en otro video. video, especialmente a lo que es. Ajá. Y pues vámonos, vamos a seguir. Vamos a seguir montando, Mario. ¿Qué onda, Brian? ¿Cómo anda? Abierto, chingándole? Sí, ya vimos. hasta acá a entrevistar a compa Memo, que quería... ¿Por qué no sacan la cámara? Saquen la cámara, queremos grabar aquí ¿Qué Anda, ¿Cómo andan? ¿Qué, ya, armaron, ¿Ya armaron esta pista de carrera? A ver Memo, no te escondas, ven ¿Qué, ¿Cómo te llamas? Aquí, tus datos, ¿cómo? ¿Y qué rollo? ¿Qué estás haciendo aquí? Aquí armando el escenario para David pit Ah, órale, miren, ese es el escenario Y pues sí está demasiado grande más bien Y pues miren la chinga de todo trabajador aquí en México también, miren. Y pues aquí andan todo el mundo trabajando porque mañana ya es el evento. y También acá de este lado están poniendo una pantalla de LED. Mañana es el evento y pues tienen que montar con, con anticipación y pues, y pues miren. Es una, es una gran pista para el VIP y nosotros pues ya terminamos de, de montar lo que es el audio. Nomás que tenemos un problema. El problema es que no hay luz, no hay planta de luz y no podemos calar. Pero vamos a ver si más tarde les mostramos la prueba de audio o algo Para, para ver y si no pues hasta mañana va a ser pues Aquí está Leo que es el dueño de esta pista, es el, es el jefe ¿Cómo andamos? Bien, aquí está. Trabajando ¿Sí? Le digo que si esa es una pista una pista de carrera porque está muy larga ah, Muy grande, ¿no? hey. Vamos para el dron para que aterrice Apenas, no, le sobra espacio, no, esa es una... Para hacer un maratón yo pienso. ¿Cuánto debe medir esto? ¿Unos qué? ¿Cuánto? Treinta eh, y treinta y cinco metros y sí, de ancho treinta y No, pero ya 35 y metros es demasiado. Pues aquí va a ser para los VIP 90 módulos. Pero lo bueno que ya, ya se levantaron, ya casi terminan. Ya están en las últimas allá, miren pues ahorita vamos a ver si podemos calar o no porque pues no tenemos luz y pues miren aquí es una pantalla de led y pues vamos a continuar Hello, Paul. ¿Qué? ¿Ya? ¿Está descansando aquí ah, nuestro amiguito dron? La primera, la primera pila. Ya se cansó. Ay. Les estaba comentando aquí a, pues a, a los suscriptores que pues no vamos a poder calar hoy, sino hasta mañana, porque no tenemos luz. Sí, exacto, no hay luz. Como se ocupa una planta de luz, porque no es lo suficientemente fuerte este, la luz del mismo lugar. Se pone una planta de luz, porque se conecta el sonido, lo que es la pantalla. Sí, todo y eso. Aparte, Mario, todo eso y Ajá. todo aquello luego aparte claro, también se conectan los que se venden afuera que eh, conectan refrigeradores, el refrigerador sí este, casi casi consume más que ni el sonido sí. ya va a ser nuestro palco Mario sí allá <risa> vamos a estar nosotros Siem, siempre de aquel lado ahí se ponen exactamente los ahí ahí Para es encontrar. nuestro área de trabajo pero pues ni modo Paul, yo pienso que aquí vamos a finalizar este video. Pues sí, aquí lo finalizamos, esperemos les haya gustado también la semana. Sí, la verdad sí, y pues de todos modos vamos a estar subiendo videos del torneo internacional Charro Ajá. aquí en Puerto Vallarta, Hacienda Serena. Ajá. Y pues espero les guste, sí, vamos a los... mostrarles los caballos Adiós. para que vayan a ver Adiós. los, los siguientes veces, videos. Ajá. Dejen mucho su like. Y se suscriban. La y vayan a seguirnos en la cuenta de Instagram. Y sí, también recuerden aquí. seguirnos en Facebook, ahí estaremos. Para vayan a seguirnos ahí, ahí también nos estaremos subiendo contenido. Y pues, Paul. Hasta la próxima. Mi bai...